Hola, soy Carmen Alcázar, Presidenta de Wikimedia México, y quiero invitarlas al lanzamiento de nuestra campaña Wikiclaves Violeta. En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, los cuales comienzan hoy 25 de noviembre y culminarán el próximo 10 de diciembre. Para Wikimedia México, la promoción de la igualdad de género y e la inclusión de las mujeres han sido parte fundamental de nuestra agenda. Como ejemplo, tenemos el proyecto Editatona el cual nació nuestro país como un espacio exclusivo y separatista para que más mujeres lleguen a Wikipedia. La campaña Wikiclaves Violetas pretende generar un diálogo intergeneracional mediante un lenguaje asequible desde la perspectiva de género y de derechos humanos. Wikiclaves Violetas cuenta con seis brazos temáticos, perspectiva de género, genealogías, lenguaje no sexista, representación de las mujeres, autoconfianza para escribir y apropiación tecnológica. Asimismo, la campaña contará con seis voceras que transmitirán un mensaje estratégico sobre cada brazo temático. Para hablar sobre perspectiva de género, contaremos con la participación de la doctora Elvira Hernández Carballido. Ella es investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y profesora del Programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Nuestra vocera sobre genealogías será la doctora Raquel Huereca Torres, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en la recuperación histórica y sociológica del movimiento de mujeres. En cuanto al rubro de lenguaje no sexista, tendremos la participación de Danae Silva, quien ha impulsado el proyecto La Corregidora, en el que se analiza y problematiza la reproducción de estereotipos de género a través de encabezados en los medios de comunicación. Para hablar acerca de perder el miedo a escribir, tendremos la participación de Celerina Sánchez Santiago, poeta, narradora oral y promotora cultural Tumsavi. La vocera sobre apropiación tecnológica será la maestra Irene Soria, quien cuenta con una amplia trayectoria como académica y como activista por el uso del software libre. Sigue las redes sociales de Wikimedia México y Editatona para conocer los contenidos de nuestra campaña. Wikiclaves Violetas es una invitación a que las mujeres escriban en Wikipedia, que desarrollen contenidos desde la perspectiva de género sobre otras mujeres y así reescribir la historia desde y por las mujeres. Hashtag Todas en Wikipedia, hashtag Nosotras Escribimos en Wikipedia.